sacó Uy. el pájaro, se sacó el pájaro. Eh, si no te si mi boludo. Eh, eh, eh. se ve! <risa> <sí. risa>